gemelas gemelos gemelas gemelos gemelas gemelas gemelas gemelas gemelas otriatas gemelas gemelas gemelas familia gemela gemelas casi gemelas gemelas gemelas gemelos gemelas gemelas gemelas gemelas gemelos Gemelos, gemelas Disney esta es la aquí es donde los pueden comprar en la tienda de Disney en Shibuya porque por internet lo intentamos. por internet lo intenté y te pedía tener una impresora conectada entonces fue muy difícil, difícil no pude terminar el proceso y eh, el tercer pasajero descubrió la tienda de Disney en Shibuya y pues venimos a preguntar y si sí, aquí los pueden este, comprar con estos entonces vamos a ir a Disney. Este es el niño y de niña. Estamos listos para ir el 12 de abril. Allá. Esta es la fila del Ticket counter. Ahí es donde se pagan en la Disney Store de Shibuya. Ahí lo pueden hacer. ¿A dónde vamos? Vamos a Disneylandia, Tokio. Vamos a Disneylandia, Tokio. Vamos a ver cómo nos va. Véngase. Estamos saliendo de nuestro hostal de Asakusabashi Entonces vamos a tomar el tren De aquí de Asakusabashi prácticamente una línea de eh, tren Transbordamos creo que una vez y llegamos a Disney A la estación de tren de Disney Ya estamos en el transbordo y al parecer en esa estación hay mucha gente Si sí tuvimos que transbordar una vez nada más entonces recorrimos 10 estaciones, estamos haciendo un transbordo y ya este ya nos lleva a la estación que nos deja al lado de Disney Tokyo. Y creo que sí nos va a tocar una apretadita. y vamos a la estación que corresponde a disney que es mi hija o algo así ah caracoles no manches todos corren aquí mi station y vean está literal mi a ah. jama mi a jama jama perdón sí está bueno esto son las 9 de la mañana a esto ahora en el parque pues todos venimos que es que el lugar más divertido del mundo así dicen al parecer hay un autobús que nos lleva, porque está, está muy cerca, pero de todos modos parece que es un autobús que te deja en la entrada. Entonces vamos, vamos documentando todo el jale. Estamos llegando. Ahora sí, es oficial. No hubo autobús, fue caminando, pero la verdad está muy cerca. Fueron cinco minutos o menos. Ese boleto. la fila para sacarse la foto con Mickey Star Tours. Wow, ya me gustó. Cinco minutos de espera. Ya Estamos listos, nos dieron los lentes para ver en 3D y está bien padre porque mientras esperan, bueno, casi no esperamos nada, fue bien, bien rápido. Este es el primer rey que hicimos después de que llegamos y pasas por una nave espacial, una nave espacial con Arturito y Citripio eh, y ahora vamos a esperar para que cada uno se hasta ahorita muy bien Disney venimos Ahora venimos a otro raite. Este es un trainecito y el tiempo de espera aquí son 10 minutos Está bien, no hay tiempo Y vamos a ver qué tal está este ride Saludos Para el camino tabi seguridad, se levanta y se levanta y se levanta y se levanta y se levanta y se levanta y se levanta y se levanta <muchas> ¿Sí? Como estamos en Japón, hay bambú. hay bambú. Y bueno, todas las estrellas son en japonés. <muchas> ese, ese es un detalle que hay que resaltar. <muchas> <que puedo> <muchas> ah, es como hierve el agua el agua. Bueno, ya nos bajamos del trenecito eh, Está bien para que te des una idea más o menos de cómo, de otros juegos, eh, de cómo está el parque y ves a los indios y este. Y te da una mi, un, Es que aquí no recorre todo el parque, es lo que me está diciendo mamá. Nada más va por un cachito. Pero de todas formas pues está bien para irte aclimatando a Disney y ahorita nos vamos a subir a otro juego que es un río te subes a unas lanchitas y vas por un río. el tiempo de espera son 20 minutos vamos a ver cuánto tiempo pasamos allá en el trenecito fue muy rápido decía tiempo de espera como 10 minutos y pasamos como el 5 y vamos a ver acá Deba, oh. a Ya dimos la vuelta, está padre, pueden ver ahí como animales, incluso de la selva y creo que es la selva policial. Eh, está recomendable para que vengan, está tranquilo, es un paseito, nada más un barco. Y algo que les queríamos este, comentar era de que vean aquí las carreolas, eh, las van acomodando y las dejan. Y no nada más dejan la carrola sino que la dejan con bolsas con <risa> o sea, cosas con adentro, de todo, con alergias con alergias con alergias Otra cosa de, de de Japón, ¿no? Otro detalle y hay una persona que las va acomodando, ¿sí? o sea, para que esté es una carriolera esa que está allá. adentro. Nos van ordenando. Están ordenadas así en seguida Disneyland, Tokyo. Aquí en Disney nos encontramos una vending Machine eh, temática. Bueno, está de, la decoración del pueblito. Los precios son 210 yenes para un té verde. Y pues agua. Es pues un agua de Tokio Y sí, con un toque de limón Estas son bueno, las clásicas es una opción para que se puedan refrescar También hay bebederos Con agua natural Son como cualquier vending machine de Tokio ¿Mm? Pero está con el Con el este El decorado temático Del parque sí, Y hay bebederos de agua Hay bebederos de agua simple, de agua natural Entonces esta es una opción Para que también puedan ahorrarse unos cuantos días. Con Ichigua Vamos a subirnos a la Big Thunder Mountain. Big Thunder Mountain. Big Thunder Mountain. Eh, el tiempo de la fila son 40 minutos. Si quieren ahorrarse este tiempo pueden comprar el Fast Pass al, en la entrada. No sabemos, ahorita vemos cuánto cuesta porque con ese Fastpass eh, hay unas maquinitas en cada juego para que saquen otro ticket eh, y pasen rápido ¿no? eh, apenas vamos a subir vamos a ver si son los 40 minutos y ya les contaremos qué tal está es como una tipo montañita rusa pero del oeste Venimos bajando de eh, el raite tipo montaña rosa y está padre es apto para toda la familia siempre y cuando pasen el 1.20 de estatura y está bastante bueno sí si me gustó no está tan, tan fuerte pero sí tiene sus culpitas su está divertido está divertido se mm, lo recomendamos Primera snack del día en Tokyo Disney, una pierna de pavo. Nos costó 750 yenes. No, 700. Ah, 700 yenes. Y está buena, creo que está mejor que las de Fuji Cura. Sí, están más jugosas y más grandes. Pero la otra costaba. 600. 600. Bye. La siguiente atracción es la Casa Encantada. encantada. Vamos a entrar, eh. no de cuánto tiempo de espera, pero, pero estamos aquí en la fila y a ver qué tanto miedo nos da. Y nuestras conclusiones de la casa embrujada es que sí da mucho miedo. <risa> no, eh, te suben unos carritos y vas pasando, pero las animaciones están muy padres, como de fantasmas y eso. Eh, tiene estrellita también, Entonces, para los niños es todavía más padre, pero para uno también en el carrito se mueve y, y es como si fueras por la parte de abajo de la casa y la parte de arriba, esta está padre, los recomendamos. Otra vending machine, machine. <risa> machine temática, son unas teteritas y lo mismo, le echas las moneditas y te sale la bebida. 200 temática. 210 yenes. Ah, se me lengua la traba, disculpen ustedes. 210 yenes. Y es temática. Esta Aquarius es como una especie de agua con un twist de limón. ¿Sí? Más o menos. Es muy rica, ¿Sí? muy refrescante. Y el precio: 210 yenes. Y en la calle están en 160, más o menos, ¿no? 150, 160. En los vendings. En los, los family, en el family sí. En Washington. Uh -huh. Sí. Bay. Yes. Hola, eh, venimos ahora al Splash Mountain, Splash Mountain y el eh, tiempo de espera son 50 minutos, ya avanzamos ahorita como 30 minutos más o menos, no más casi 40 minutos en la fila, ya casi llegamos. Y este juego es el que subes, subes, subes y bajas y te muestras. Entonces, a ver qué tal nos va. Y eh, seguimos aquí desde Disney Tokyo. Bueno, y nuestras impresiones del Splash Mountain. Splash Mountain. Splash. Estoy dormida, perdón. Este del Splash Mountain es que está muy padre. Es la pena la espera. Eh, sí fueron los 50 minutos y ahorita subió a 80. Eh, y porque yo pensé que nada más era la bajada, pero te dan un tour, donde hay este, como un animatronics. Animatronics, no muñequitos, se cantan, está padre. Y al final la mojada, que estaba, estaba bien, está buena. Y está divertido, que me gustó. Y aquí ya a punto de esperar para el show del desfile de la tarde, pero no sé si es el de, las no, el de la noche, capaz ya están apartando lugares para el de la noche, pero aquí se ponen con sus tapetitos, no me había tocado ver eso, según yo en el otro Disney, el de Califas, por ahí, comenten los que saben, este, no, no están así con su tapetito, ahí se sientan a raíz. es como una montaña rusa pero todo es de chato, ¿no? oscuro vamos a ver qué, qué tal está la aventura aquí en Space Mountain en Tokyo y bueno del Space Mountain nuestras impresiones son que es un juego eh, divertido si te gusta que los juegos que sean rápidos como las montañas rusas en estas oscuras y está bien la buena velocidad eh, sin ser tan agresiva o tan fuerte tal, también muy muy padre el, la atracción de estar bonito mountain star... space mountain space mountain space space mountain así es. <risa> A la atracción de Monster Inc eh, aquí en Disneyland Tokio. Y bueno, vamos a ver qué tal. Aún no, no se ha subido a esta, bueno, no, no ha entrado a esta y no ir, Entonces, vamos a ver qué tal está. ¿no? ¿Todo lo que bueno, y nuestros comentarios de este juego. Bueno, yo antes de eso quiero un paréntesis, aquí hemos visto muchas este, familias vestidas igual, o sea, se compran eh, las dos o tres sudaderas, eh, todo, este, el papá, la mamá y el hijito, traen las mismas, o si son pareja también se visten igual, eh, esos son unos que, que ahorita aprovechamos y les enseñamos, pero enseñamos más, más que, que así temático este, no, o si vienen con uh, amigos también vienen vestidos igual bueno ah, regresando a lo del juego pues vale la pena si traes niños eh, porque si sí está para chiquitos o sea si hay niños chiquitos le vas disparando a, con una linterna a unos logos de monster no para tanto para adultos está un poco eh, largo no largo pero Sí estuvo muy larga de espera Para el juego Digo, Para nosotros como grandes Si traes niños, sí vale la pena Ahora para sí, la niño. espera aquí es donde más vale la pena El Fast fast. El fast, fast. Sí. Porque igual te tardas un poco más que los otros No sé, pero así como ven la fila ahí Parados, así está casi todo el tiempo Entonces es más cansado Es más desesperante sí. En los otros Raiders, pues como que te vas moviendo vas, vas, vas circulando, circulando Igual te puedes tardar casi lo mismo que aquí Pero el estar parado Pega. Entonces aquí sí, apliquen el fast pass. Saludos. Dios. Aquí están otros gemelitos. O gemelitas. triatas, gemelitas. Ahí van dos gemelas. Dos gemelas. Gemelos. Gemelos, gemelas, ahí van los gemelos, esos de detrás son los gemelos. gemelos, gemelas, gemelas, gemelas, gemelas. Gemelos gemelas gemelas gemelas gemelas gemelas o triatas gemelas gemelas gemelas, gemelas. Gemelas Gemelos Gemelas Gemelas Familia gemela Gemelas casi gemelas una con pantalón y una con falda gemelas gemelas gemelos gemelos gemelas gemelos gemelos Gemelas Gemelas ¡Gemelas! Gemelas ¡Gemelas! Gemelos Gemelos ¡Gemelas! ¡Gemelas! Vamos a comprar un churro sabor melón soda churro melón soda sugar aquí en disney Tokio. donde más churro melón soda 310 yenes, el churro melón sola. Envoltorio de Star Tours de Star Wars. Vamos a probar un churro melón soda. Mmm. Oh, sí saben melón soda. Wow. En mi tierra hay churros, pero no de melón soda. Mmm. la maris. Pruebe el churro Melón Soda. Vamos a ver la cara de Maris. Sabe Melón Soda. Sabe Melón Soda. May the first be with you. Con el churro Melón Soda. Star Wars, Star Tours, Tokyo Disneyland. Acabamos de comprar una hamburguesa eh, con pan de waffle. Y la Maris también compró una. Pero la Maris la pidió de qué le pediste de pollo. La Maris la pidió de pollo y yo la pedí de camarón. Vamos a ver. La rapidez, la rapidez la pagué muy rápido. Me cobraron rapidísimo. Vamos a ver cuánto se tardó en entregármela. Vamos a ver las servilletas. Vamos agarrando el tenedor. Listo. Y ahí está mi cola. cola. Okay. Y unos sketchup Vamos. Está la madre buscando el lugar. ¿Dónde quieres? ¿Eh? ¿Aquí? No, está la puerta, ¿no? Nos va a dar frijol Uh, es lo bueno que traía tapa. Mejor así. Ahí está. Maris vale, buscaba una orillita para estar viendo a la gente. No, yo ya. Sí. Me gustan aquí. Oh. ¿Esta te la dieron o la agarraste tú? Yo la agarré, ah, me la dieron. Ah, sí, porque el tuyo traía eso. Y muy bien, esto es lo que compramos. Costó 1080 ochenta yenes. Y es una hamburguesa. La mía es de camarón. Una hamburguesa de camarón con pan como de waffle. La de Maris es de pollo. De pollo. Pues yo, trae col. Y, y también es pan de waffle. Trae, papas, incluye papas y, papas y refresco, 1080. Y vamos a ver qué tal está. Adiós. Y resulta que tenía mielecita. Como, como el pan es de waffle. ¿Mielesa venía con ¿no? miel? de un maple entonces está la de camarón no traía, la de pollo sí la de pollo sí traía entonces está muy bueno el toquecito de miel de maple el dulce con la sí, la de camarón estaba muy buena, ya me la eché eh, nada más lo único que traía como wasabi, entonces, sí. tenía un toquecito de wasabi pero no era mucho entonces sí estaba como algo muy diferente exótico ¿no? entonces eso con el pan de waffle, sí fue como algo, algo diferente que vimos. Porque había hamburguesas, había pizzas, había curry, <risa> arroz con curry. Uh -huh. Había este, unos como esta italiana, como calzón italiano. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, esto fue lo que nos llamó más la atención. También vimos gente que se trae su comida. Ah, sí, sí, sí, sí, ese es el tip. El tip de este video es uh -huh. que puedes meter tu topper, como le decimos en México, creemos que se puede, porque sí me tocó ver a más de una persona que traía como un toppercito y traía sus onigiris o su ovento o traía sus sushis ahí, bueno, adiós, hola amigos pues les vamos a enseñar cómo es una tienda aquí en Disney, ah están los fireworks los fuegos artificiales siempre si sí hubo al final en el castillo al fondo Vean, qué padre ah, se ve bien padre bien bonito ¿Vean? disney tokyo miren y estos son algunos cafecitos que hay aquí en disney que pueden tomarse un café un postre y disfrutar aquí en las mesitas de afuera bueno y aquí en disneyland hay varias tienditas eh, que venden diferentes cosas esta vende juguetes, otra vende tarjetas, otra vende sombreros otra vende cosas de, este, de, de estacionales, por ejemplo, de los, eh, del Easter. Entonces, ahorita les vamos a enseñar esta tienda para que vean, que se den una idea de qué venden y los precios. Miren, podemos encontrar muñequitas. No voy a hablar mucho porque no quiero que me vayan a decir algo. Miren qué bonitos peluches. Estos están en dos mil yenes, estas mimis mi, en mil novecientos yenes, Leveritos, estos están en $890 yenes, estos grandes, vean. Mimi y Miki. Mini Pooh. Y Mimi y Miki de novios. Para boda. Estos cuestan cada uno 5.800 yenes. Miki Mago. Va a estar también en, en eso. Está en 4.200 yenes. cascos de monsters inc estos cuestan 1950 yenes y bueno en esta tienda venden playeritas estos valen son para niños y valen 1600 yenes esta sudadera 3900 yenes y también igualitos hay para adultos y accesorios, bolsitas bueno amigos nos despedimos y esta es una tienda de souvenirs en Tokyo Disneyland hay para todos los bolsillos bye y bueno aquí en Disney Tokyo nadie se va con las manos vacías hay para todos los presupuestos, desde llaveritos de 700, 600 yenes hasta cosas ya de 4.000, 5.000, 6.000 yenes. Entonces, esa es la regla. Si ¿Sí ven, bueno, estábamos viendo, todo el mundo lleva algo de, de aquí de Disney, de bolsitas, hasta monederos, playeras, sudaderas, dulces, hay muchísimas cosas para hacer shopping también de aquí al final del día y ya se, acabó, ya se acabó este día en Disneyland Tokio y no nos podíamos ir sin hacer el video de impresiones la verdad era, es mi primera vez en un Disney y me gustó, está muy padre yo creo que eh, los adultos y los adultos lo disfrutamos los niños todavía más eh, te desconectas durante un día de todo y eh, está muy padre los personajes de las películas y todo que hemos visto desde chicos entonces, se los recomendamos, eh, al final aquí en Disney Tokyo si sí tuvimos fuegos eh, artificiales, tuvimos también el desfile chiquito, pero lo tuvimos, y al final el mapping en el castillo. Entonces, recomendarle todo muy bien, y eh, nos vemos en el siguiente video. Si les gustó denle like, si ya han ido a otro, a otro Disney, también comenten, y bueno, les mandamos muchos saludos. Bueno, aquí estamos sentados en Disney Tokio, haciendo un poco de tiempo para irnos. De tiempo porque Salió hay muchísima Marabunta. gente y eh, para tomar el tren va a estar todo lleno. Entonces, estábamos viendo que ya eso como de las 6 o 7 de la, de la tarde, llegaron varios salariman, ¿no? que son los hombres de ofici oficinas de, de Tokio, son trabajadores. ¿no? de alguna empresa eh, y llegaron pero si sí se ve como muy notorio porque vienen de traje con el portafolio y todo aquí en Disney cuando todo el mood es de, de casual y vienen las familias y los niños y ellos vienen así de ahorita eh, cuando estábamos aquí sentados llegó un, do, llegaron dos y uno era el jefe y el otro era como el empleado se despidieron y, y se nota por las reverencias que se hacen Obviamente, el, el empleado este, pues se inclina más que, que el jefe, se despide, y este pero como que no, no sabemos bien cómo es eso de que un salaryman esté en Disneyland el miércoles. ¿no? Eh, si alguno de ustedes sabe, pues díganos. Y también otra cosa de los salarimán es de que en el hospital donde nos estamos quedando, eh, ayer en la noche esto como de las 11, 11 y media llegaron dos a eh, pero son señores ya grandes así con traje negro eh, su portafolios y andaban ahí rondando por el hostal y se quedaron a dormir ahí eh, y a las 7 de la mañana pues ya se levantaron uno que ni se bañó y así con el traje y, y, y el maletín eh, y ya se van a su trabajo entonces eso de del comportamiento de, lo, de los salaryman, pues es algo muy característico de, de, de aquí en Tokio. Muchos ya no llegan a su casa, se quedan a dormir en, en hoteles cápsula. Eh, y sí es raro ver en un hostal pues ese tipo de, de personas, ¿no? que, que muchas veces no es común, a veces más gente joven, gente que va de viaje, este, de vacaciones, no tanta gente de, de oficinas. Entonces los queríamos comentar porque es algo que, que no hemos visto en México o sea, pues, y para los que quieran darse el lujito o con tiempo reservar y agarrar un buen, un buen costo este, justo cruzando o saliendo los torniquetes de Disneyland está el resort, que es este que está al fondo ahí se pueden hospedar y pues, prácticamente caminas unos cuantos metros y ya estás en el parque y tenemos, o tengo entendido que, es que, lo confirmamos que los que están hospedados ahí los dejan entrar una hora antes al parque al menos en California, así es, aquí habría que confirmarlo adiós otro tip más, ahí les va si lo que quieren es nada más el puro souvenir eh, en las tiendas de Disney Store en, al menos vimos que en Shinjuku si sí tienen productos de, del parque o si no, se pueden venir aquí a la estación de tren Que está al lado de, de Disney Y hay una tienda Aquí venden todo lo que venden allá adentro Incluso más cosas Aquí estoy viendo que O oh, igual no recorrí todas las tiendas Pero aquí está concentrado todo Y está justo al lado de la estación de tren Entonces si solo les interesa el shopping, el recuerdito O son coleccionistas de cosas de Disney Prácticamente nada más Se bajan del metro Y entran a la tienda